hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo eh, vamos a empezar a trabajar ya con las herramientas de modelado de mallas vale eh, este va a ser el primer vídeo de una serie de vídeos que va a cubrir pues todos los aspectos del modelado poligonal las mallas a la vez también va a ser un primer vídeo de otra pequeña serie esta vez más chiquitita en la que pretendo analizar la funcionalidad de las diferentes herramientas en la edición de las mallas vale en el vídeo de introducción ya hemos hablado sobre lo que son las estructuras de las mallas y también en los primeros pasos eh, hablamos en su momento sobre lo que eran las primitivas así que lo que voy a hacer es eh, dar por hecho que ya sabéis estas cosas y si no habéis visto esos vídeos, os recomiendo que le echéis un vistazo antes, ¿vale? Eh, ahora, antes de continuar, eh, lo que vamos a hacer es revisar eh, que nos encontramos en el modo de edición, ¿vale? Dentro de la vista 3D. Así que, allá vamos, ¿vale? Cuando estamos dentro del modo de edición... Eh, ya hemos visto, se despliegan una serie de herramientas. Pero se mantienen las herramientas que teníamos de transformación originalmente. ¿vale? Tenemos que tener cuidado con estas herramientas. Porque si bien cuando estamos en el modo de objeto son herramientas que permiten transformar al eh, objeto en sí como una unidad, cuando nos encontramos en el modo de edición ya no hacen esa acción. Lo que realizan es... Ediciones de transformación vale, sobre los diferentes elementos que componen el objeto, no el objeto como una unidad. Tenéis que tener bien claro, bien diferenciadas estas dos cosas. Por un lado el objeto como unidad y por otro lado los elementos que componen ese objeto. Vértices, caras, aristas, normales... Eh... ¿Por qué hago este inciso o por qué eh, hago este énfasis en este apartado? Porque es muy común que cometamos alguna serie de fallos o de errores, pues tampoco los llamaría como tal, ¿no? Pero sí es muy común que trabajando dentro del modo de edición perdamos un poco de vista eh, ciertas cosas, ¿no? Si, por ejemplo, en esta pantalla, como estáis viendo, eh, encontrándome en el modo de edición, si yo ahora pretendo realizar eh, un desplazamiento, ¿vale? Y quiero mover estos eh, vértices, aristas y caras de mi objeto. Yo puedo utilizar los atajos de teclado que hasta este momento hemos visto, o bien las herramientas que tenemos aquí. Si yo quiero desplazarlo, puedo utilizar esta herramienta, o bien pulsar la tecla. Esperar que no se ha puesto el chivato de las teclas. Vale. Eh, o bien pulsar la tecla G. E. Fijaros qué ocurre. Yo muevo el objeto. Lo estoy moviendo como lo he movido en tantas ocasiones. Bien. ¿Qué es el primer error que cometemos aquí? Pues entender que lo que estamos moviendo es el objeto. Porque no estamos moviendo el objeto. Estamos moviendo sus componentes. Fijaros dónde queda el objeto, el origen del objeto. No se ha movido. ¿Vale? Si yo me voy al modo de... Ah, otra cosa. Antes de, de seguir. Las teclas que utilizábamos de Alt-R o Alt-S o Alt-G para resetear esas transformaciones de objeto en el modo de objeto, aquí no funcionan. Es decir, que si yo he realizado este desplazamiento y lo quiero deshacer o resetear, eh, la única manera que tengo de hacerlo es o bien con Control-Z o bien eh, realizarlo manualmente. vale no, no nos va a quedar otra. Bien. Si yo me voy al modo de objeto, ¿vale? Cuando yo movía el objeto, fijaros que el origen se mueve con él. Pero mirad dónde está. Porque hemos realizado un movimiento dentro del modo de edición. ¿Vale? Así que con estas cosas tenemos que tener un especial cuidado. Ahora ya vamos a trabajar con, con las herramientas. ¿vale? Vamos a ir con el foco de lo que es este vídeo. ¿Vale? Voy a ir deshaciendo las cosas que hemos hecho vale voy a entrar en modo de edición bien y eh, empezamos en la barra de herramientas se nos despliegan una serie de herramientas eh, aquí acordes al tipo de objeto con el que estamos trabajando lo expliqué en el vídeo anterior si os fijáis tenemos una serie de herramientas que están en una tonalidad de color verde y otra serie de herramientas que están en una tonalidad de color rosa vale bien el verde lo que hace es añadir o eliminar geometría, ¿de acuerdo? Son herramientas que van a añadir o eliminar geometría. Lo que tenemos en rosa son el herramientas que van a editar la geometría, pero ni van a añadir ni van a eliminar, ¿vale? Simplemente la van a modificar, ¿de acuerdo? Bien, y ya vamos a entrar un poquito al meollo, porque quiero ver al menos las tres primeras herramientas para poder realizar una pequeña práctica como llevo diciendo mucho tiempo, ¿vale? Y que por fin aquí va a ser una realidad, ¿de acuerdo? Así que bien, vamos a empezar primero con la primera de las tres herramientas que es extruir, ¿vale? ¿Qué es una extrusión? Pues una extrusión eh, lo que realiza es un duplicado de los vértices mientras se mantiene la nueva geometría conectada con los vértices originales. Eh, al realizar esa, esa copia y mantenerla relacionado, pues de un vértice a otro se va a generar una nueva arista. Pero no solo eso. Si tenemos eh, de una arista a otra, al realizar la extrusión, lo que se va a crear es una nueva cara. De tal modo de que se va a ir creando geometría nueva, como os comentaba al, al principio. ¿vale? El atajo de teclado para esta eh, herramienta sería la tecla vale de extrude, vamos a verlo primero aquí, para que veáis que aquí ocurren un par de cosas, la primera es que crea un tirador con un signo más, vale y la uh, otra cosa que nos aparece aquí es un circulote, un círculo grande blanco, vale bien, si selecciono por ejemplo eh, un vértice, Vale, el tirador cambia su posición. ¿Qué filosofía sigue eh, esta posi este posicionamiento del tirador? Está utilizando las normales de lo que estemos seleccionando. O de las caras, o de los vértices, o de las aristas. ¿De acuerdo? Entonces, en base a la normal se posiciona el tirador. De tal manera de que si tiramos de él eh, va a realizar la extrusión en, en ese lineal, ¿de acuerdo? Si yo hago así, veis que realiza la extrusión independientemente de la manera en la que tenga ubicada la vista en la pantalla, según esa, esa extrusión. Y una vez realizada la extrusión, aparece una nueva línea con una flechita. ¿Esta flechita qué es lo que nos dice? Bueno, pues en lugar de realizar una nueva extrusión... ¿Vale? y un nuevo duplicado de la arista que estamos eh, moviendo en este momento, lo que va a hacer simplemente es alargar o acortar eh, la acción que hemos realizado anteriormente de extrusión. ¿Vale? Yo pincho aquí y la hago más corta, o pincho aquí y la hago más larga. Y si quiero crear una nueva extrusión, fijaros que el tirador ya se ha ubicado en otra posición diferente, vale, y, y, y puedo realizar la extrusión nuevamente. ¿Vale? Pero estoy pensando en el círculo, por eso me estoy entrecortando. ¿El círculo qué nos va a permitir? El círculo nos va a permitir realizar una transformación según tengo la vista puesta en este momento. ¿Vale? De tal manera de que veis, puedo realizar la extrusión hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, ¿vale? No hacia el fondo según tengo la vista puesta. Aunque si me vengo aquí, seguramente, por como no estaba en una vista ortogonal, pues se ha desplazado un pelín hacia el fondo, ¿no? fijaros en una cosa es algo que hemos visto ya en, en vídeos anteriores esta opción de extrusión tiene un triangulito aquí abajo eso significa de que tenemos más opciones de extrusión vale me estoy fijando de que tengo esto en castellano y yo lo quería tener en inglés así que darme un segundo que así es como va quedas vale extrude Region, ¿vale? Es destruir una región y nos va a permitir realizar este tipo de extrusiones. Hemos hecho una extrusión con, con una arista, pero podríamos realizar extrusiones con las caras igualmente. ¿vale? Si yo cojo eh, dos caras, fijaros que el tirador se posiciona en un punto medio entre las normales de ambas caras y me va a permitir realizar la extrusión. Y las va a utilizar, las va a extruir como un único elemento, o sea, como, un, como una región entera, no como elementos individuales. Y os digo esto porque tenemos una opción para hacer esa distinción, ¿vale? La vamos a ver ahora un poquito más adelante. Vale. Eh, aquí eh, tenemos más opciones. Si yo dejo el botón pulsado, ¿vale? Me permite realizar un extrude manifold. ¿Esto qué es? Esto es un, una extrusión de desplegables, ¿vale? Es una herramienta parecida a la anterior y lo que hace es eh, genera nueva geometría, pero si esta geometría se va superponiendo sobre geometría existente, eh, la va a adaptar, va a ir eliminando caras o vértices y va a ir generando div eh, nuevas divisiones para que todo quede cuadrado más o menos, ¿vale? Para que lo veáis con un ejemplo práctico. Si yo cojo esta cara ¿vale? y con Extrude Manifold eh, me voy hacia abajo, fijaros que el, el vértice este de aquí lo está bajando también, no, no lo está manteniendo. Y aquí ha dividido y ha creado dos caras nuevas. Si yo vengo aquí y lo meto hacia adentro, fijaros que crea eh, va, va eliminando caras y va creando geometría conforme vamos eh, actuando, ¿vale? Si yo meto esto para adentro, lo saco hacia afuera, mejor, ¿vale? Lo vais viendo, ¿bien? Y esto lo puedo meter y genera nuevas caras, ¿de acuerdo? Extrude Along Normals, esto lo que realiza es una extrusión única y exclusivamente en base a las normales del objeto que tenemos seleccionado, ¿Vale? cara o el vértice que tengamos seleccionado, ¿de acuerdo? Extruir individuals. o extruir individuales o individualmente esto lo que nos va a permitir es seleccionar un par de caras por ejemplo por ejemplo ¿eh? y eh, realizar una extrusión nuestro tirador como de costumbre se está posicionando en base al punto medio entre las normales de ambas caras pero cuando realicemos la extrusión va a realizarla eh, considerando de forma individual las normales de cada una de las caras. Entonces lo que vais a ver es que en lugar de moverse en conjunto como lo hemos movido antes, se van a mover de individualmente. ¿vale? ¿Lo veis? Lo hace de forma individual. Y extruir hacia el cursor. Esto puede ser una funcionalidad muy útil cuando queremos crear... Eh, ciertas geometrías o ciertos trabajos, ¿vale? Eh, podemos eh, realizar extrusiones de un único vértice y entonces cuando generamos una extrusión de un nuevo vértice en base a, a la posición de donde se encuentre el ratón va a unir esos vértices con una arista nueva y si yo tengo dos vértices y lo que pretendo es realizar una extrusión va a generar una cara nueva, ¿vale? Eh, la manera de hacerlo es si tenemos la herramienta seleccionada, haciendo clic con el botón izquierdo del ratón. Pero también puedo realizar esta función sin tener activa esta herramienta con control y el botón derecho del ratón. ¿Vale? Entonces, ahora que la tengo activa, vamos a seleccionar, no sé, por ejemplo, esta cara. Bueno, como ya estaban seleccionadas, eh, daros cuenta que cada vez que clique, pues me va a deformar, me va a ir creando nueva geometría. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es, para que lo veáis, vamos a ponernos, por ejemplo, no sé, vamos a coger esta cara de aquí, ¿vale? Y si hago control, botón derecho, veis que me genera una nueva extrusión. Y estaréis diciendo, Irra, esto es imposible, eh, me estás diciendo que es una herramienta súper útil y yo lo único que estoy viendo aquí es que me está creando la, la geometría a lo loco, ¿no? Bueno, eh... ¿Y si nos vamos a las vistas ortogonales? En las vistas ortogonales es donde cobra mucho sentido el uso de esta herramienta. Porque sabemos que eh, la ubicación de lo que estemos extruyendo va a estar regido por los ejes que tengamos a la vista. Si estamos en una vista frontal, por el eje X, por el eje Z. ¿no? Y si estamos en una lateral, por el eje Y y por el eje Z. pues si estamos en una vista superior, simplemente por el eje Y y el eje X. ¿vale? De tal manera que esto acompañado de otra serie de utilidades, nos va a permitir realizar pues, objetos interesantes. Lo vamos a ver en una práctica. ¿vale? Hemos visto los diferentes tipos de extrusión que tenemos dentro del menú de herramientas. ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la siguiente, que es Insert Faces, vale o Insertar Caras. Eh, ¿Qué es lo que nos permite esta herramienta? Esta herramienta lo que va a permitir es sobre una selección de caras, crear una nueva cara, ¿vale? Y podemos eh, gestionar tanto el grosor como la profundidad a la que vamos a generar esa nueva cara, ¿vale? El grosor lo vamos a marcar con el ratón, pero la profundidad la vamos a gestionar con la tecla control mientras estamos haciendo la operación. ¿vale? Os lo enseño. Un y me vengo aquí. Vamos a ir... A ver si tenemos alguna cara decente, está por ejemplo. Vale, fijaros que yo tengo eh, como widget o, o sea, como eh, toggle o manipulador un circulote grande. Vale, un círculo grande. Y si yo pincho en él y arrastro, veis que genera una nueva cara. Lógicamente, tiene que crear aristas nuevas, vale, pero está creando una nueva cara. Y lo hace sobre la propia superficie. Ahora bien, voy a repetir esto. Pero voy a utilizar la tecla control también. Voy a apretar un poco. vale Y ahora le doy al control. Y al mover esto, ¿qué ocurre? Bueno, pues lo saco hacia afuera. O lo introduzco dentro del, de la geometría. ¿Vale? Y fijaros. Ha creado una cara nueva. Y nos ha permitido sacarla un poco eh, su geometría. ¿De acuerdo? Lo cual es, fijaros por dentro, no, no ha creado una cara nueva manteniendo la anterior, simplemente ha hecho una inserción, ¿vale? La ha hecho un poco más pequeña, una nueva cara más pequeña, y sobre esa la hemos desplazado. ¿Vale? Y esto está muy chulo, realmente está muy chulo. El atajo de teclado para realizar esto es la tecla I. Es decir, que si yo estoy aquí y le hago una i, veis que inserto. Y si hago con la tecla control eh, así, lo que hago es meterlo para dentro. Y ahora le voy dando una forma, ¿vale? Y ya la última opción que nos queda es el bevel, ¿vale? O bisel, de acuerdo. Que lo que nos va a permitir es realizar un biselado o bien sobre sobre una esquina de, una, de nuestra geometría o bien sobre una serie de aristas, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo veamos, voy a coger esta, por ejemplo, esta arista y le vamos a aplicar un bebel. Entonces aparece nuestro manipulador orientado, como siempre os he estado comentando hasta ahora, en base a la normal de, en este caso, esta arista que estamos trabajando, ¿vale? Y yo puedo eh, generar un bebel, un bisel, ¿vale? Con la rueda del ratón, a la vez, esto es un poquito incómodo haciéndolo con la herramienta, pero con la rueda del ratón puedo añadir segmentos a mi bisel, ¿vale? Y ya veis eh, lo que hemos creado, ¿Vale? El atajo de teclado para esta herramienta es la eh, control B, ¿vale? Si yo me posiciono aquí y hago control B, tiro, fijaros que me ha guardado en memoria el número de segmentos anterior que he creado, ¿vale? Pero con la rueda del ratón lo puedo reducir o lo puedo aumentar, ¿vale? Bien. Tienen muchas más funcionalidades, las vamos a ver más adelante, porque ahora lo que quiero es que veamos un poquito por encima estas herramientas para empezar a realizar prácticas, pero estas herramientas tienen mucha más miga, ¿por qué? Porque dependiendo de si estamos trabajando con vértices, con aristas o con caras, funcionan de una manera o de otra, o simplemente no funcionan, ¿no? hay herramientas que con un determinado elemento no funcionan, y con otros sí, ¿vale? Bien, eh, se me ha olvidado una cosa y era mostraros eh, en, en los vértices, es, eh, las esquinas. Cuando estamos realizando un bisel sobre una esquina, eh, lo que tenemos que pulsar no es control B, sino mayúsculas control B. Estoy buscando una esquina eh, sobre la que poder trabajar. Esta, por ejemplo. Mira, esta. Esta. ¿vale? Si yo aquí selecciono ese vértice y hago mayúsculas, control B, ¿vale? Y tiro, veis que me genera eh, geometría nueva, ¿vale? Bien, con la rueda del ratón, igual que antes, me añade segmentos nuevos. Lo ideal, ya teniendo en cuenta lo que hemos visto del vídeo anterior, es que me genere geometría con quads ¿vale? con eh, polígonos de cuatro caras así que lo ideal es que si hacemos esto que lo hagamos con segmentos pares si lo hacemos con segmentos impares como este caso fijaros que en el centro queda un triángulo vale esto es un único segmento hace un triángulo con dos segmentos ya me genera quads con tres me genera un triángulo en el centro con cuatro me genera quads así que si vamos a hacer esto yo la verdad no lo suelo utilizar, pero bueno, en caso de que sea necesario, considerar siempre segmentos pares, ¿vale? He dado al botón derecho para anular, pero vuelvo a hacer. Y ahí queda, ¿de acuerdo? Bien, hemos visto las tres herramientas primeras. Ahora nos vamos con la práctica. Bien, la primera práctica al fin. <risa> um... Vamos a hacer algo completamente nuevo, que no se ha hecho antes jamás en la vida. Vamos a modelar una taza. No, es broma. <ríe> eh, me niego, ¿vale? Eh, con las pocas herramientas que hemos visto hasta el momento, eh, para poder realizar algo un poquito más o menos decente, eh, creo que a lo mejor lo que podemos utilizar es un peón, ¿vale? Un peón de ajedrez. Eh, es un buen ejemplo. Para poder por lo menos empezar a utilizar la instrucción, el inset y el bevel como hemos estado viendo en, hace un momentito. Para comenzar con el peón, eh, yo creo que vamos a empezar con lo que sería la parte superior, que es una forma esférica del peón. ¿vale? Entonces, para ello vamos a crear una esfera, lo primero. Vamos a, aquí, aquí y insertamos una esfera vale eh, con 16 segmentos yo creo que es suficiente vale eh, me voy a poner en una vista eh, las teclas por dios que siempre se me olvida bien me voy a poner en una vista ortogonal frontal vale para trabajar con con esta esfera lo primero que voy a hacer es escalarla un poquito simplemente por, por tener algo un poco más pequeño vale si queréis trabajar con el tamaño original podéis hacerlo perfectamente y ahora lo que voy a hacer es moverla las teclas de movimiento de desplazamiento son las mismas que vimos en su momento con los objetos así que con la tecla G y también eh, lo que voy a hacer es moverla sobre el eje Z y pulsando la tecla control la voy a subir más o menos a esta altura vale Tal vez un poquito más, si acaso. Aquí a esta altura. ¿de acuerdo? Bien, para ahora, eh, como estoy en una vista ortogonal, eh, lo que me interesa es ponerme en un momento la visión de rayos X para hacer una selección y eliminar la parte de abajo de la esfera. Los rayos X me los pongo porque de esta manera cuando haga la selección se van a seleccionar todos los vértices que están en la parte de que no veo, ¿vale? Y que con los rayos X sí vería, ¿de acuerdo? Entonces entramos a modo de edición y eh, estoy eh, con la selección de vértices. Entonces me voy a quedar con esta parte de aquí que voy a eliminar, ¿vale? Le damos a la X, voy a eliminar los vértices y me voy a quedar con esta parte. Y ya a partir de aquí vamos a empezar a trabajar. Eh, hay una opción de selección que no os he explicado. Vamos a ver más adelante. Simplemente que la tengáis también en el radar porque nos, nos va a ser de mucha utilidad. Eh, que es eh, pulsando la tecla Alt. ¿Vale? Y sobre eh, una de, eh, de las aristas. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es un loop de selección, ¿vale? ¿Qué es un loop de selección? Bueno, lo que va a hacer es tratar de seleccionar todas las aristas, una consecutiva a la otra, que pueda, ¿vale? Puede llegar un momento en el que no puedo hacerlo. Todo esto lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Si en lugar de hacerlo sobre este anillo de aristas lo hago sobre el de arriba, al pincho aquí, veis que lo selecciono igual. Y lo mismo nos ocurre si en lugar de seleccionar una de las aristas que están en horizontal, selecciono una de las verticales. El anillo que me selecciona, ¿vale? Es este. Llega hasta aquí. Como veis, no ha proseguido, porque aquí llega un punto en el que no sabe por dónde continuar. Todo esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. De momento quedaros que, eh, con eh, la funcionalidad de que con la tecla Alt sobre una línea de aristas, eh, hago una selección de un loop funciona con las caras igual vale ya veremos más más truquillos de estos de momento así me vuelvo a la vista ortogonal frontal vale y aquí vamos a empezar con una extrusión entonces voy a jugar con los atajos de teclado la tecla E era la tecla que nos permitía realizar una extrusión y para que esa extrusión no baile como está bailando ahora, lo que voy a hacer es fijarla con la tecla Z sobre el eje Z, ¿vale? De tal manera de que, bueno, pues eh, me voy a garantizar de que esta extrusión se va a realizar en vertical, ¿vale? Bien, la ponemos aquí, más o menos, ¿vale? Bien, voy a hacer una nueva extrusión en Z y la vamos a poner aquí. Y ahora lo que voy a hacer, vale, es sobre este, este anillo, alt, clic selecciono este loop, lo escalo un poquito para adentro, vale, luego jugaremos con los bevel para, para hacer lo que serían loops de soporte, que es algo que también veremos más adelante, en el siguiente vídeo probablemente, vale, vuelvo a seleccionar esto, Hago una nueva extrusión. Ay, perdón, le he dado la tecla W. Hago una nueva extrusión en Z. ¿Vale? Un poquito así. Y lo, ex, lo escalo a tal que así. ¿Vale? Una nueva extrusión en Z. Esto va a ser repetitivo. Lo cual, pues bueno. Una nueva extrusión en Z y aquí lo voy a escalar, tal que, así, una nueva extrusión en Z, sigo bajando, aquí más o menos, voy a hacerlo un poco más estrecho, vale, una nueva extrusión en Z, vuelvo a bajar, Tal que aquí más o menos una, aquí. una nueva extrusión en Z y vamos a bajar más abajo todavía y aquí vamos a escalar un poquito así una nueva extrusión Ahí, la tecla W una nueva extrusión en Z esta vez más pequeña voy a escalar, así un poquito más grande, otra nueva extrusión, extrusión en Z, aquí más o menos, una nueva extrusión, qué manía con dar a la tecla E, una nueva extrusión en Z, esto puede parecer un poquito aburrido, vale, pero bueno, Aquí otra extrusión en Z, otra extrusión en Z. Pues vamos a abrir aquí. Lo voy a escalar con S. Una nueva extrusión en Z. Lo vuelvo a escalar con S. Extrusión en Z. Una nueva extrusión en Z, vuelvo a escalar con la S, una nueva extrusión en Z, otra nueva extrusión en Z, y ya estamos acabando, lo escalo con la S, otra nueva extrusión en Z, buscarlo con la S y ya estaría, ¿vale? Bien, ya tenemos la, la figura, se nos ha quedado un poquito corta, entonces lo que voy a hacer va a ser, tenemos los rayos X puestos, seleccionar todo esto y moverlo con la tecla G en Z un poquito hacia abajo. Lo voy a escalar un poco para hacerlo un poquito más grande, porque si no la cabeza del peón es muy grande y esta parte debería de ser un poquito más ancha. Lo vuelvo a bajar otro poquito. ¿Vale? Y ahora selecciono todo con la A, lo muevo con la tecla G en el eje Z, pulso el control y lo dejamos aquí. ¿vale? Tal vez se me ha quedado un poquito alto. Z. Bien. Eh, ahora. Nos queda la base. Voy a quitar los rayos X. Entonces la base. Selecciono nuevamente el loop con alt. Botón izquierdo. Perdón. Tiene que ser este. Y aquí lo que vamos a hacer es un extrude. Sin mover nada. Un solo botón derecho. Eso va a dejar eh, la copia de mi eh, loop de aristas creado ¿vale? y ahora yo lo puedo escalar con estas cosas hay que tener un poquito de cuidado porque a veces hacemos la E le damos al botón derecho pensando que hemos cancelado la, la extrusión, pero la extrusión existe ¿vale? y si la queremos deshacer realmente tendríamos que hacer un control Z a continuación ¿vale? nos va a archivar que existe la extrusión el menú de última acción realizada, que lo tenemos en la pantalla en la parte inferior derecha, ¿vale? Nos va a avisar, pero en el momento que hagamos una nueva acción, eh, esa eh, ese chivato de extrusión va a desaparecer y va a ser sustituido por la nueva acción que llevemos a cabo, así que tener cuidado con estas cosillas, ¿vale? Porque luego se nos generarán errores. Esto al principio suele pasar un poco, pero luego con el hábito queda solucionado. Ahora vuelvo a realizar una nueva extrusión, pulso botón derecho, queda la extrusión hecha, lo veis que está ahí marcándome que la última acción que he realizado es la extrusión, entonces voy a escalar nuevamente con la S y lo vamos a llevar hasta el centro. ¿Vale? Y ahora aquí eh, lo que vamos a hacer va a ser cerrar esto. Para cerrarlo, um, yo voy a seleccionar caras voy a dar porque no he seleccionado lo que te vía esta esta y esta y voy a dar a la tecla F eso va a crear una cara lo vamos a ver más adelante vale eh, ahora si yo selecciono esta esta y esta le doy a la F y genera otro quad esta esta y esta y le doy a la F y genero un nuevo quad y así sucesivamente con el resto Cuatro, un nuevo 4 un nuevo 4 un nuevo 4 y un nuevo 4 y ahora bueno, de momento lo voy a dejar así. Se podría hacer una cosita más, y sería realizar un corte aquí, pero ya lo vamos a ver cuando veamos las siguientes herramientas, no de momento para hacer el, ejer el ejercicio nos vale bien, hemos utilizado el inset, hemos utilizado el extrude y ahora vamos a utilizar el bevel, vale, el bevel lo vamos a utilizar para suavizar algunas zonas y para que queden eh, marcadas otras con loops de soporte, vale entonces, por ejemplo, nos interesa suavizar esto de aquí, si yo hago así, eh, alt y doy a la línea de aristas, me selecciona el loop, vale, este también, con, con shift, vale, hago una multiselección, de acuerdo, entonces, eh, selecciono estos dos, por ejemplo, hago control B, que es el atajo para el bevel vale, para el bisel, y, en principio, me está creando, veis, eh, sin segmentos, eh, si yo muevo la rueda del ratón, acordaros que aumentaba los segmentos. Bien, en principio le voy a poner un segmento, no, sin segmentos, así con uno nada más, ¿vale? O sea, con el, la opción inicial. Y ahora eh, vamos a hacer lo mismo aquí, este y este. Control B, así, ¿vale? Y ahora, para crear loops de soporte, como no hemos visto todavía la herramienta Loop Cut, lo podemos hacer con el Bevel. Entonces, seleccionamos con Alt y aquí, ¿vale? Y hago un control B y en esta ocasión le digo que me genere un segmento, ¿vale? Entonces, genera un bisel, ¿vale? Pero me, me va a generar loops de, de, de soporte. ¿Qué son los loops de soporte? Pues son unos loops de aristas, ¿vale? Un, eh, próximos a zonas que me interesa que queden más marcadas, ¿vale? Y tienen, cobran sentido en el momento que hacemos subdivisiones o suavizamos la malla, ¿vale? Lo vamos a ver. Bien, selecciono esto de aquí, control B. Sí. Ese es mi perro que es muy simpático, tiene afán de protagonismo a veces. Y selecciona aquí y hago un control B y esta vez para tener club de soporte, así que genera un segmento. Vale. Bien, con esto casi tenemos el... Aquí nos faltaría un bevel también. Y ya tenemos nuestro peón ahora estáis viendo que queda así como muy faceteado ¿no? si en modo objeto que me he salido con la tecla de tabulador vale, si yo sobre el objeto que está seleccionado pulso botón derecho eh, me permite realizar un suavizado, vale, un shade smooth si le doy se queda, veis que no queda tan faceteado ¿vale? y lo que comentaba de las subdivisiones pues son aquí modificadores que puedo agregar a nuestro objeto. Voy a crear una sección para explicar todos los modificadores, porque hay muchísimos, ¿vale? De momento, eh, quedaros, porque lo vamos a ver mucho, ¿vale? Eh, con este, Subdivision Surface, ¿vale? O Subdivisión de Superficie, si lo tenéis en castellano. Veis que suaviza mucho más la malla. Y aquí eh, voy a añadir más, ¿vale? Y bien, ya tenemos nuestro peón creado. Si os sabe a poco, os propongo lo siguiente: he creado una escena, ¿vale? Con una serie de ejercicios propuestos. Y aquí están. Os propongo realizar estos objetos. Van a llevar tiempo. Copa. Esto es como un contenedor, ¿vale? Y esto es una taza. De acuerdo. Para que veáis eh, cómo están hechos, voy a anular el subdivisión el surface y vamos a entrar en modo objeto. Y así veis las mallas, ¿vale? Como están creadas. ¿De acuerdo? Aquí con, con una extrusión, ¿vale? Y luego otra extrusión hacia adentro, haciendo un escalado. Y esta parte del asa la podéis crear con esta opción de extruir al cursor. Echar un vistazo al, al manual, o sea, al vídeo en la parte te teórica donde os explicaba el atajo de teclado para realizar ese tipo de extrusión, ¿vale? Y para que quede bien... Que no se vuelva loco como hemos visto en el vídeo lo que tenéis es que poner una visión ortogonal frontal vale primero seleccionáis la cara que tenéis aquí seleccionáis la opción 1 del teclado numérico para hacer la, la visión ortogonal y empezáis a realizar la extrusión vale luego cuando lleguéis aquí pues habrá que quitar la cara de ese lateral y la cara que se está generando de la instrucción que hacéis y habrá que unirlo. Pero bueno, os explicaré cómo hacerlo. Son eh, ejercicios que a lo mejor con la base teórica que llevamos pues puede resultar un poquito complejo. Una cosa se me ha olvidado y es yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tener en consideración. Vuelvo a la escena de la práctica. En esta escena lo que tenemos que hacer es nominar nuestro objeto. ¿Vale? Tenemos que acostumbrarnos a esto, esto es un peón, vale y esto va a ser eh, práctica, modelado, ¿vale? Acostumbraros a esto, tenemos que coger este hábito desde el principio, porque si no luego nos va a costar mucho. Es una, un único objeto lo que tenemos en una única escena con una única colección, y a lo mejor veis que es absurdo y no tiene sentido. Cuando empecemos a tener eh, densidad de objetos en nuestras escenas, cuando tengamos multitud de colecciones, eh, a lo mejor ya es tarde para empezar a coger este hábito, ¿vale? Vamos a cogerlo ahora, ¿de acuerdo? Bueno, chicas, chicos, portaros bien, sed buenos, hasta luego.